Ahora Ana está presenciando su propia boda, se ha convertido en la novia judía y se encuentra nerviosa y radiante, entre un montón de invitados que le dicen cosas que ella no comprende. La ceremonia es muy alegre, Panteretas, tambores y pequeños instrumentos resuenan por todas partes para darle enhorabuena a los recién casados. Todos cantan y bailan tomándose de las manos en un gran círculo cuyo centro es la feliz pareja.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 Thank mm -hmm. you. The top